Edvid es otra potente herramienta gratuita para capturar la pantalla de nuestro ordenador. Puede grabar hasta 45 minutos en una sola captura en formato HD y soporta recortes de regiones de la pantalla. Lo mejor de todo es que no deja ninguna marca de agua en el archivo resultante. Respecto al audio, soporta grabar desde la entrada de micro. Además, optimiza automáticamente la señal para una calidad óptima. Puede también añadir efectos de sonido e incluso crear una voz sintetizada a partir de un archivo de texto. Para instalar Edbid es tan sencillo como ir a la página oficial www.edbid.com y una vez en la página oficial pulsamos sobre Free Screen Recorder. En la nueva página que se nos abre hacemos scroll hasta el final y pulsamos sobre Free Download Now se nos descargará el instalador. Vamos a nuestra carpeta de descargas del explorador de internet y buscamos el archivo exe. Hacemos doble clic para instalarlo. Aceptamos los términos de uso. Seguimos los pasos dándole a siguiente y cuando termine de rellenarse la barra de descarga, tendremos Ethvid instalado en nuestro ordenador. El interfaz gráfico de Ethvid es el siguiente. En el próximo vídeo, veremos la interfaz y cómo grabar con esta herramienta.